Perfecto. ¿Cuándo usamos el Pluscuamperfecto? Usamos el Pluscuamperfecto para hablar de algo en el pasado hecho antes de otra cosa. Por ejemplo, el concierto ya había terminado cuando yo llegué. El ladrón ya había robado el banco. Cuando el policía llegó. Lucía había vivido en Indiana antes de vivir en Michigan. ¿Cómo formamos el pluscuamperfecto? Usamos el verbo haber en el imperfecto más el participio en el pasado. Yo había. Tú habías. Usted, él, ella había. Nosotros, nosotras habíamos. Vosotros, vosotras habíais. Ustedes, ellos, ellas habían. Aquí tenemos el participio. Para los verbos que terminan en AR, añadimos ADO. Y los verbos e, r, y r, ido. Vamos a ver el verbo hablar. Yo había hablado. Tú habías hablado. Usted, él, ella había hablado. Nosotros, nosotras habíamos hablado. Vosotros, vosotras habíais hablado. Ustedes, ellos, ellas habían hablado. El verbo comer. Yo había comido. Tú habías comido. Usted, él, ella había comido. Nosotros, nosotras habíamos comido. Vosotros, vosotras habíais comido. Ustedes, ellos, ellas habían comido. Vivir. Yo había vivido. Tú habías vivido. Usted, él, ella había vivido. Nosotros, nosotras habíamos vivido. Vosotros, vosotras habíais vivido. Ustedes, ellos, ellas habían vivido. Tenemos unos participios irregulares. Abrir, abierto, absolver, absuelto, cubrir, cubierto, decir, dicho, escribir, escrito, freír, frito, hacer, hecho, morir, muerto, poner, puesto, resolver, resuelto, romper, roto. Satisfacer, satisfecho, ver, visto, volver, vuelto. Ahora, a practicar. Conjuga el verbo usando el pluscuam perfecto. La mamá, prometer a sus hijos ir al parque. La mamá había prometido a sus hijos ir al parque. Antes de tomar el examen, los estudiantes estudiar mucho. Antes de tomar el examen, los estudiantes habían estudiado mucho. Los turistas estaban cansados. Porque explorar la ciudad todo el día. Los turistas estaban cansados porque habían explorado la ciudad todo el día. Perdí el collar que mi novio me regaló el año pasado. Perdí el collar que mi novio me había regalado el año pasado. Cuando llegué a la casa, mi familia ya cenar. Cuando llegué a la casa, mi familia ya había cenado. En 1493, Cristóbal Colón ya viajar al Nuevo Mundo. En 1493 Cristóbal Colón ya había viajado al Nuevo Mundo. Yo quería ver una película, pero mis amigos ya la ver. Yo quería ver una película, pero mis amigos ya la habían visto. Mi amigo oír la noticia cuando le llamé. Mi amigo había oído la noticia cuando le llamé.